a todos, en este vídeo os voy a explicar los fundamentos teóricos de la práctica básica 7 de animación 3D en la cual vamos a simular en este caso un sólido tridimensional que va a ser deformable o elástico y lo vamos a hacer por el método de masa muelle. Eh, claro, hasta ahora hemos simulado una tela, un mallado que estaba formado por triángulos, que es una superficie plana. Sin embargo, ahora a, para simular un objeto tridimensional necesitamos un triángulo que sea tridimensional y eso es lo que se llama un tetraedro. Un tetraedro es una pirámide que tiene todas sus caras, que son cuatro caras, son triángulos, como este de aquí. Eh, es importante definir bien el orden de los vértices del tetraedro. Si tengo aquí mis cuatro vértices que he numerado 1, 2, 3, 4, y aquí tengo mis ejes coordenados x y z, ¿en qué orden debemos elegir estos vértices para que todo salga bien? Pues en el que tenemos precisamente aquí. Fijaos, si yo me fijo en el lado que conecta los vértices 1 y 2, este lado corresponde al vector que se calcula como la resta entre r2 menos r1, ¿vale? Siendo r2 el... Vector de posición del vértice 2 respecto del eje de coordenadas y R1 es el vector de posición del punto 1 respecto del eje de coordenadas. Por otro lado, si yo me fijo ahora en el lado 1, 3, que está aquí detrás, por eso está punteado eh, este sería el vector correspondiente. La diferencia entre R3 y R1 es el vector que partiendo de 1 llega hasta el punto 3. Entonces tengo dos vectores aquí en rojo, rojo oscuro. Si yo hago el producto vectorial de R2-R1, producto vectorial R3-R1, por la regla de la mano derecha, tengo que colocar la mano derecha eh, con la forma de dirección de este primer vector y luego flexionar los dedos hacia el segundo de los vectores. Por lo tanto, voy a hacer un movimiento como el de esta flecha. El pulgar de la mano apunta hacia arriba y me da la dirección del resultado. Estos dos vectores están contenidos en un plano. Este plano es el plano de la base, del, del tetraedro. De tal manera que este vector resultado es perpendicular, es decir, hay un ángulo de 90 grados con el plano. El plano, claro, yo he dibujado este trocito de plano, pero es un plano infinito. Este plano infinito divide al espacio en dos partes. La parte que está arriba y la parte que está debajo. Bien, pues para que esté bien definido el orden de los vértices, este vector, producto vectorial, debe apuntar a la mitad del espacio que contiene el vértice que nos falta, el número 4. Por lo tanto, apunta hacia arriba, apunta a esta mitad superior del espacio donde está el vértice. Si yo hubiera intercambiado el vértice 3 por el 2, entonces el producto habría salido hacia abajo, hacia el otro lado del espacio. Por lo tanto, no contendría el punto número 4. Bien, entonces, vamos a partir de nuestro objeto que vamos a simular, que va a estar modelado por un mallado de tetraedros. Luego os diré cómo los calculamos. De tal manera que en cada vértice de los tetraedros vamos a colocar un nodo con sus propiedades de masa, posición, velocidad, etc. Y en cada arista de los tetraedros vamos a colocar un muelle. En este caso solo hay muelles de tracción, no hay muelles de flexión, como ocurría en el modelado de una tela. Eh, simplemente hay que tener cuidado porque las aristas pueden pertenecer a muchos tetraedros que las comparten, son tetraedros vecinos, entonces hay que evitar colocar muelles duplicados o triplicados. Por otro lado, este, esta malla de tetraedros no va a ser visible directamente. Entonces os recomiendo que uséis una herramienta de Unity llamada Gizmos, que es una ayuda visual. Simplemente me permite dibujar fácilmente pues, rectas o esferas o cubos o etcétera. ¿no? Y mediante un botón que tenemos en Unity podemos activarlo o desactivarlo. Por lo tanto, el mallado de tetraedros solamente será visible cuando activemos la opción de dibujar los gizmos. Para ello, en el método más Spring que es el que va a estar asignado al objeto, le vamos a escribir una función, un método llamado onDrawGizmos, tiene que ser este nombre exactamente, este es el método que se activa cuando pulsamos el botón de los gizmos y podemos usar, por ejemplo, métodos de DrawSphere o DrawLine para dibujar las líneas ¿vale? que marcan aquí la posición de los muelles o los distintos eh, nodos que son estas pequeñas esferas de color azul. Bien, ahora vamos a crear el objeto elástico. Os recomiendo que utilicéis un programa con el cual estéis habituados, por ejemplo, 3ds Max, pero puede ser cualquier otro, uno que, uno que os guste. Bien, el objeto que vamos a animar lo vamos a representar, lo vamos a llamar Asset Visual. Para empezar, os recomiendo que no os flipéis, hacer un objeto bien sencillo. Yo os recomiendo que partáis de una caja, ¿vale? Es un cubo así alargado, pero para darle un poquito más de emoción vamos a hacerle un corte más o menos por la mitad. ¿Para qué? Para que nuestro objeto tenga 12 vértices, que son estos puntitos azules que estoy marcando y que se ven en la imagen. Una vez de, dentro de 3ds Max, una vez que ya hemos hecho el corte, seleccionamos nuestro objeto y en la opción File, Export, Export Selected, marcamos el formato OBJ. Escribimos un nombre de fichero y ponemos extensión OBJ. Es importante, esta es la pantalla de exportación, es importante mmm, marcar la casilla que está aquí marcada, activada, Flip YZ Axis. Es importantísimo. ¿Esto qué significa? Pues que 3DS Max usa los ejes coordenados X y Z en el sentido habitual en física o matemáticas, es decir, son ejes de coordenadas a derechas. Sin embargo, en Unity, que es donde vamos a utilizar realmente el fichero BJ, resulta que es un sistema de coordenadas a izquierdas. Veis que el eje Y, que está aquí en verde, también es en verde en Unity, está apuntando hacia arriba y hacia un lateral en el otro programa y el eje Z va a punto hacia arriba en 3ds Max y hacia un lateral en Unity. Entonces, esta casilla exporta desde 3ds Max eh, las coordenadas de los puntos del objeto, intercambiando la por la Z para que cuando lleguemos a Unity ya tengan el orden que entiende Unity. Entonces, desde Unity introducimos nuestro fichero OBJ y al insertarlo en, en la escena nos aparece la pantalla de importación, configuración de la importación. En principio eh, tenéis que dejar todo tal cual, pero es muy importante, eso sí, activar la casilla de Read, Write, Enabled, que normalmente, al menos en la versión eh, que estoy utilizando yo, por defecto esta casilla está desactivada. ¿Esta casilla para qué sirve? Pues sirve para acceder al mallado, de nuestro objeto desde los scripts, por lo tanto, si no la tenemos activada no vamos a poder ni leer, es decir, ni acceder a la forma que tiene el mallado en un momento, ni escribir, es decir, establecer desde el código eh, el aspecto que tiene, eh, que tiene este mallado. Por otro lado, este objeto, cuando lo insertamos, aparece en la jerarquía como un GameObject Padre y un GameObject Hijo, ¿vale? que están unidos. Entonces, al game Object padre es al que le vamos a asignar el componente MassSpring, que es el que realiza todos los cálculos de la integración numérica, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el que coloca los muelles, etcétera. Claro, eso significa que nuestro GameObject tiene en realidad dos, el padre y el hijo. Para poder acceder desde el código al mallado, tendremos que, desde MassSpring, eh, tenemos que usar el método getComponentInChildren. Y aquí ya buscamos el mesh. En prácticas anteriores no habíamos escrito in children, porque solo había un game object. Esto lo que hace es buscar el mesh en el game object padre y en todos los hijos que pueda tener este GameObject. Bien, entonces vamos a simular un objeto. Nuestro objeto supongamos que es esta mano. Ese sería el asset. ¿Cómo vamos a simularlo? En realidad voy a crear una envolvente... De baja poligonización, es decir, que no tiene muchos polígonos, ¿vale? es bastante rudimentario y que debe envolver completamente al objeto que eh, tenemos aquí, que vamos a, a modelar o a simular, que es el asset, de tal manera que esta envolvente debe contener absolutamente todo el asset y debe ser cerrado, no puede tener agujeros, ¿vale? Entonces, desde 3ds Max vamos a añadir una envolvente. El Asset lo tenemos aquí marcado en azul clarito. El Asset es esta caja con 12 vértices. Pues ahora he creado una envolvente que tiene también forma de caja, pero es ligeramente más grande. ¿vale? También le he metido un corte en el centro para que tenga también 12 vértices. Entonces desde 3ds Max seleccionamos la envolvente y ahora vamos a la opción File, Export, Export. Elegimos un nombre de fichero. Pero ahora vamos a elegir la extensión STL. Este fichero STL también contiene información de la envolvente con sus vértices ¿vale? y de los triángulos que se componen, pero la exporta en un formato diferente a lo vendido.